Hola amigos, ¿cómo están? Eh, hoy les traigo otro video de Destiny 2 y como les prometí voy a hacer la continuación de lo que es la historia. En este caso nos toca Beyond Light. La, voy, la vamos a hacer con el cazador por si acaso. Eh, que ya como lo mencioné en el video anterior, eh, tuvimos que eliminarlo, volverlo a crear, pero ya tenemos listo para el combate. Así que... Eh, vamos a ir a lo que es la historia. Gente de la última ciudad. La humanidad ha recibido un golpe devastador. Nuestros exploradores confirman que Ayo, Marte, Titán y Mercurio han desaparecido. No sabemos por qué. Hemos perdido el contacto con las subcomandantes Long y Ashermir, escriba de Jensen. Tenemos guardianes por todo el sistema en busca de respuestas. Y con esas respuestas, trazaremos un plan. Mientras tanto, todos los civiles sin luz deben permanecer dentro de las murallas de la ciudad, bajo la protección del viajero. Mantened la esperanza. La humanidad ha sobrevivido a muchos horrores, gracias a la fuerza de nuestra comunidad. Gracias al firme compromiso que existe entre nosotros. Sed fuertes. Sed valientes. El viajero nos protege. Y nosotros os protegeremos. Los guardianes triunfarán. Como triunfan siempre. Bueno, ahí tuvimos una cinemática y He visto cosas terribles en la oscuridad A cada momento se acercan más No es mi futuro el que empieza aquí Es el tuyo Es hora de ir más allá de la luz y todo empieza con una astilla. Peligro. La Tierra, la Gran Máquina, los Elixni y los humanos. La oscuridad camina entre nosotros. Estamos en grave peligro. Mi raza debe sobrevivir. Necesitamos ayuda. Queda poco tiempo. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Oh, no! ¡Ya está aquí! ¡Paris! ¡Por favor! ¡Ayuda! Sí. tramas. La lectura es siempre la misma. Nada. ¿Para qué nos quería aquí la oscuridad? Estás muy callado. Ya. Es que no paramos de enfrentarnos a la oscuridad y siempre fracasamos, no podemos hacer nada. Qué impotencia. Recibo una señal de socorro. ¿Alguien tiene problemas? Señora, el oh, Barix tiene mucho que explicar. La oscuridad camina entre nosotros. Voy a poner a Zabala al corriente. No, espera. ¿De dónde viene la señal? De aquí, de Europa. He rastreado la señal de socorro de Barix. Viene de más allá de la cima. Tenemos que darnos. Eh, bueno amigos, ya estamos aquí ¿Barix dejó el presidio de los ancianos por este. Bueno, si yo hubiera conspirado para asesinar a Kate 6 También me escondería en una luna y nos... Bueno, vamos ahí Le vamos a dar duda a esos enemigos Ahorita eh, estamos en Europa Este mapa Estamos cerca del origen de la señal de socorro de Barix Aquí comienza Billion Line. Eh, la primera vez, esto fue increíble. A decir es verdad. Y muy difícil. Las patrullas de caídos están justo en el lugar al que vamos: el campamento. Seguro que también buscan avales. Rápido. La primera vez que luché con esto fue muy difícil. muy difícil básicamente, porque tenía 1050 de poder. Y pues ya se imagina, Ahorita todo parece fácil. Pero no es así, nos llevaban el símbolo de una casa que no me suena. ¿A qué nos enfrentamos? Eh, por si acaso no estoy muy acostumbrado a he estado viviendo aquí. Hay rastros de energía, de la oscuridad. No estoy muy acostumbrado a jugar con el Casalue. Es Brayden, de Eventide, la colonia de la edad de oro de Clovis Bray en Europa. Quien estuvo aquí lo estaba usando para seguir a Varix. Debe que haber interceptado la señal de Socorro antes que nosotros. Vale, ya he encontrado el verdadero origen de la señal. No está de presas? Bueno, como les decía, no sé muy bueno con Casalue, así que... Sí, fue un poquito mal, pero. peor. De haberlo conseguido esta vez. Si no lo no alcanzamos, otros lo harán. Si es que no es demasiado tarde. Plena tecnología a toda máquina. Un momento. La oscuridad está cerca. La siento, pero es diferente. A uh, lo que se refiere de espectro es. Ya, ya vayan en la cinemática. Este traidor, eres un ladrón. ¿Dónde está? ¡A salvo! ¡De ti! ¡Registradlo todo! ¡Que aparezca! ¡Espera! mis vieja amiga. Estos poderes son una fuente de caos. ¡Te han cambiado! Esto. <risa> Aferrate a tu dios mecánico. Con este nuevo poder, crearemos nuestro destino. Siempre con juegos. Viviendo en el pasado, debería haberlo visto venir. sirva de ejemplo F4 Barix Está congelado Barix debería estar un poco más adelante Ahí ese es el origen de la señal de Batman. Ah, perdón Estoy recibiendo más conversaciones de los caídos por radio Que rodeen el perímetro La serpiente no saldrá de aquí con vida Ah, sí Con ello era Miskel Sálvame Deprisa Tienes que liberarte Buena esa Varix te da las gracias. Y ahora, se tiene que esconder. No tan deprisa. Hemos recibido tu mensaje. La oscuridad camina entre nosotros. ¿Qué quieres decir? No hay tiempo. Están de camino. Varix pide tu protección. ¿A Sí, claro. Iré a refugiarme. Vence y Varix lo contará. Sí, tú te tranquilo, yo nervioso. Tú, ándate nomás, yo me encargo de esto. Eso fue más fácil de lo Barix está profundamente agradecido Pues demuéstralo, queremos respuestas Venid con Barix y las encontraréis Pero nuestro trabajo aquí no ha hecho más que empezar Ok Bueno, eso fue lo que es la primera misión eh, trataré de que los videos sean de 20 minutos, así que si me paso un poco, será por completar la misión y no cortar las medias, pero los videos van a ser más o menos de unos 20 minutos. Dime, amigo. No confías en Valix, ¿sí? Pero deja tu desconfianza y tu culpa para después. La elixir que me atacó es ladrona de naves. Una nueva que él te los trae. Unificadora de casas. El Ejército Elixir, impulsado por la oscuridad. Si no la detenemos, nos destruirá a todos. Ven, Mike te guiará en tu camino. Eh, para el que quiera leer esto, que sí si es un poco interesante, eh, pausa el video, pero yo ahorita voy a seguir rápido. No sé si cortar ahorita el video porque aquí las misiones bueno no creo que todavía te no. traté de hacer el de esta misión así que creo que después de esta misión tendré que cortar el video y bueno ahí luego subiré así más capítulos de la historia porque es imposible subirlo todo en una sola. El nómada ha enviado instrucciones para que nos infiltremos en la ciudad. Dice que no podía comunicarlo por radio. Un asunto de máxima seguridad con Eris y la desconocida. Le ha pedido que... lo sustituya. Pero no cree que esté a la altura. Se equivoca. Según mis pautas, hay tanques de éter por el trozado, de los que explotan. Úsalos para vencer a esos guardias antes de que ataquen. Hermano. Uy, eso estuvo intenso. Vamos a tratar de no quedarnos aquí Vamos a matar a los discos. soy muy bueno con el cazador a ver me piden que tengo que ir allá Que hay que agarrarlo. Ah ya, porque ya están los enemigos. Creo que aquí hay que destruir los tanques. Y me falta solamente uno. Buen trabajo con esos juegos artificiales y ganos. Es increíble que no me creyera capaz de hacer eso. Muy efectiva la forma de hacer limpieza. Eh, como les dije, no nos quedaremos a luchar, sino que nos lleguemos nomás. Hay que tener cuidado con esto de aquí. or yeah, uh, next your point. Claro de luna y la desconocida. Buena pregunta. ¿Crees que el nómada se lo ha contado? Ahora es demasiado tarde. Ah, no ha sido. Los caídos tienen el arma bajo llave. Máxima seguridad. Mantente alerta, no se llega a viejo sin estar. No, nah. demasiadas palabras. No te descuides. Este video ya se me está radiando mucho. Tratando de hacerlo lo más rápido posible, pero no juego tan bien con el cazador. Mantén una mano en el No te preocupes, que sí lo voy a hacer voy a tener las dos las dos manos, las dos manos ahí en la cola wow eso sí que estuvo bueno ya pasamos a eso Fácil, evitamos todos los explosivos. Ahí está y el arma. Arma. Tengo los códigos de acceso para desactivar el escudo. Déjame hacer mi arma. Y vamos al otro. Sigue. Escudo desactivado. Coge el arma. ¿Hemos activado una alarma. Tenemos que... ¡De aquí! ¡No tengo que concentrarme! ¡Saldrame! ¡Va! ¡Y sube! ¡Hostias! ¡Uy! ¿Por dónde estaba la salida? ¡Fue aquí! ¡Hemos robado un arma! Estamos con las completas. Huida, ah, ah. huida. Nos vamos a lo rápido. A lo rápido. No nos quedamos aquí a lo mucho. Llevamos 23 minutos de vida, tenemos que salir de aquí. Hola. El nómada dice que necesitas ayuda. Mis socios llegarán. hay enemigos aquí. Creo que ya hemos terminado esta misión, eh, bueno, casi 25 minutos del vídeo eh, teníamos que terminar esta misión. No hemos escapado todavía de la, de la ciudad de los Caritas. A ver, dónde tenemos que ir hoy acá. ¿Qué hay que hacer aquí? Ya tenemos aquí a los dos puntos. Esperen eh, que ya terminamos que eliminar a los enemigos que están por aquí otro robot esa cosa debe de estar controlando el escudo uy estoy aquí es enorme de tus sueños en este nuevo poder Estás Considéralo un recordatorio Eres amigos en la costa No, no es No es por presumir pero mi imitación del nómada es bastante convincente. Oye La colmena trae una espada ¿Ves? Cuidado, Nómada. Ha nacido un nuevo Nómada. Ok, la misión terminó. Bueno, amigos, eh, como les dije, media hora se fue este vídeo, pero teníamos que terminar la misión. Espero que les haya gustado y eh, nos vemos. Un <ríe> buen vídeo.